Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le da a usted un aviso del de huracán Genevieve allá en el Pacífico esta misma tarde. Vea usted, Genevieve tiene su circulación importante en lo que es el sur del de Golfo de California y está provocando una afluencia de nubosidad hacia los estados del occidente y parte norte del mismo litoral y no se diga hacia Baja California Sur. Bastante, bastante nubosidad y vea usted en estos ecos vemos los desarrollos de nubosidad que se mantiene este, este ciclón tropical allá en el Pacífico. En cuanto a, a su distribución, vea, la primera huracán categoría 1, 170 kilómetros a lo que es el sur de Cabo San Lucas en Baja California. El sur está muy cerca, está provocando eh, bastante nubosidad, mucha inquietud en el mar y que su trayectoria es hacia el nor noroeste, razón de 13 kilómetros por hora y que tiene vientos máximos de 150 y rechas de 185 kilómetros por hora cerca de su centro. Y en cuanto al viento, Vea, el viento está provocando desde luego sobre lo que es Baja California Sur eh, Algunos, algunos eh, importantísimos que puedan superar incluso los 80 kilómetros por hora Y también en lo que es la costa de Jalisco, de Nayarit y de Sinaloa Estar muy, muy atento ante esta situación En cuanto a lo que es el oleaje, también es un resultado muy peligroso Olas de entre los 6 y los 8 metros de altura y los 8 metros principalmente a lo que es Baja California Sur porque los 6 serán la costa de Jalisco, Nayarit y el estado de Sinaloa y no se diga en el sur del de Golfo de California bastante inquietud en esa región por parte del de órgano las precipitaciones para esta, esta tarde noche de miércoles 19 esperaremos sí, precipitaciones que pueden llegar a ser de 150 a 250 milímetros de precipitación torrenciales en Baja California Sur serán de 75 a 150 en puntos distantes a esta, a esta región pero serán de 50 a 75 en Sinaloa en la zona lo que es costera de Jalisco no se diga todo el estado de, de Colima, Michoacán así como algunos puntos de Guanajuato y el estado de Querétaro para el día jueves la precipitación puede llegar a ser importante en Baja California Sur entre los 75 y 150 milímetros hay que recordar que este sistema viaja al noroeste, se va retirando y que la precipitación sigue siendo muy abundante pero ya no tanto como para el miércoles, tarde y noche, esperaremos si sí, algunas eh, precipitaciones de 50 a 75 milímetros en, en Jalisco Colima y parte del estado de Michoacán para el viernes, el viernes también tendremos algunas precipitaciones importantes entre 50 y 75 milímetros en Baja California Sur, en Sinaloa, en Durango, en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, así como el estado de Oaxaca. Y el acumulado de esos días, miércoles, jueves y viernes, vea usted, 250 y más de 250 milímetros en Baja California Sur, no se diga en lo que es la zona costera de Sinaloa, de 150 hasta los 250, y toda esta gran franja. Entre los 75 y los 150 milímetros de precipitación. Hay que estar muy atentos, hay que estar retirado de los cauces, hay que estar retirado de las laderas, porque esto puede ser muy, muy peligroso. Y si usted tiene intención de conocer más, marque, marque usted, mire usted, el smn.conagua.gov.mx. Y si quiere tener más, más resolución de esto, en Twitter, conagua-clima, ahí se puede usted comunicar para estar más atento a esto. Muchas gracias, yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.